Señor ministro de Justicia, pregunta don Óscar Guardingo. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. Yo he llegado hoy de Cataluña preocupado, pero le tengo que decir que mi preocupación ha aumentado después de escuchar algunos discursos, sobre todo el del presidente del Gobierno. Le tengo que preguntar si, ante el conflicto en Cataluña, piensa el Gobierno emprender alguna iniciativa política o va a traspasar toda su responsabilidad a los tribunales. Si cree el Gobierno que hoy está en condiciones de dar de elecciones de Estado de Derecho a ningún otro Gobierno. Muchas gracias, senador Guardingo. Señor ministro. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Guardingo. Mire, no pretendemos dar lecciones a nadie. Nos, nos conformamos con cumplir con nuestras obligaciones, hacer que se cumpla la ley, garantizar los derechos de todos los españoles y garantizar nuestro Estado de Derecho. Solo con eso, que no es fácil y no es poca cosa, ya nos conformamos. Por lo tanto, no pretendemos dar ejemplos sin perjuicio de que la ejemplaridad es una buena virtud que haría falta que la predicasen muchos servidores públicos. Gracias, señoría. Gracias, señor Ministro, senador Guardingo. A principios de este año, aquí en el Senado, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, yo mismo le solicité a la Vicepresidenta del Gobierno que se viniera a negociar con el Gobierno de la Generalitat una pregunta, una fecha para poder realizar un referéndum legal, pactado y que apelara a toda la ciudadanía de Cataluña como solución. Y ustedes lo rechazaron. Hoy siguen ustedes negándose a emprender cualquier acción política de diálogo. Ustedes quieren usar el Estado de Derecho y su capacidad coactiva y coercitiva, pensando que el menos malo de los escenarios a los que ustedes pueden llegar es aquella sentencia de uno en uno de venceréis, pero no convenceréis. Ahora mismo han estado ustedes y su partido incluso negando a una sala municipal aquí en Madrid para que se pueda hablar. Ese es. Han llegado ustedes a vetar el diálogo en toda España. Ustedes, el problema que tienen es que su escenario menos malo, el de venceréis pero no convenceréis, está también fracasando, porque ustedes ni convencen ni logran vencer. Ustedes tienen a la mitad de catalanes que quieren irse, tienen el país patas arriba y nadie en España sabe si ustedes van a emprender alguna medida política aparte de enviar burofaxes al Tribunal Constitucional. No, hay, no tiene el Gobierno al conflicto de Cataluña ninguna respuesta política, solo judicial y con problemas de ejemplaridad cuando el ministro de Justicia está reprobado por el Congreso. España vive hoy un problema de desgobierno y eso se ve en Barcelona, se ve en Santiago, se ve en Bilbao, se ve en Sevilla, se ve en Madrid y se ve en Valencia. Su fracaso como fuerza de Gobierno es que hoy ustedes son el tapón que impiden que pueda haber una solución. Ustedes no ofrecen hoy ni orden ni seducción y por eso tienen que delegar en los tribunales, porque no tienen ustedes nada que ofrecer, porque su proyecto de España mononacional rompe España, porque no puede denunciar un golpe a la institucionalidad del autogobierno de Cataluña, quien golpeó la, las instituciones de autogobierno de Cataluña recogiendo firmas para un referéndum ilegal contra el estatuto de autonomía que había votado el Parlamento de Cataluña, que habían votado las Cortes Generales Españolas y que había refrendado el pueblo de Cataluña. Ustedes, el problema que tienen es que ya no pueden desandar, ya no pueden volver a 2006. En España es necesario hoy otro gobierno que ofrezca soluciones, que constituya la realidad plurinacional de España. que frente a la desconexión de Cataluña pueda ofrecer una reconexión con Cataluña? Un gobierno que sepa que antes de vencer hay que convencer. Muchas gracias, senador Guardingo. Señor ministro... Gracias, presidente. Señoría, yo creo que tenemos un problema grave de entendimiento porque yo creo que usted no acaba de darse cuenta qué significa vivir en un Estado de Derecho, porque lo que es legal o lo que no es legal ni lo dice usted ni lo digo yo, lo dicen los tribunales, lo dice el Tribunal Constitucional, la independencia, la separación de poderes, por tanto, lo que es legal no lo decide ni este Gobierno ni este, ni este ministro. Y fíjese qué casualidad, esta mañana un tribunal ha decidido que la cesión de un local público municipal para la celebración de un acto de apoyo a un referéndum ilegal, pues no debe llevarse a cabo y lo ha suspendido. Y lo ha dicho un tribunal y, por lo tanto, yo creo que todos debemos respetar esas, esas decisiones. En teoría, en señoría, fíjese si a los, a los que nos ponen aquí son los ciudadanos. Por lo tanto, yo entiendo que usted. Pueda pretender que haya un cambio de gobierno, pero de momento el grupo mayoritario de esta Cámara, como también lo fue en el Congreso de los Diputados, ha decidido que quien gobierna en este país es quien ganó las elecciones y, por lo tanto, el gobierno legítimo de España es aquel que tiene la confianza de los ciudadanos. Y mientras tanto, pues nos vamos a dedicar a lo que le he dicho al principio: a hacer que se cumplan las leyes, a hacer que se respeten los derechos de todos los españoles, a hacer algo tan sencillo y tan democrático como que las minorías, y menos todavía las minorías radicales, no se impongan sobre la mayoría de los ciudadanos que quieren convivir, que quieren desarrollar su proyecto de vida en paz y que quieren ejercer sus libertades. Ustedes insisten en que hay que promover no sé qué cambios, hay que respetar no sé qué derechos de minorías radicales, señoría. Y se está comportando con ejemplaridad en esta sociedad española, se está comportando con ejemplaridad los parlamentos, los gobiernos, los municipios, los ciudadanos se están comportando con ejemplaridad. Sería muy bueno que algunos escuchasen lo que dicen las mayorías y no tratasen de imponer su voluntad residual y minoritaria al conjunto de los españoles, porque no es posible, señoría, un referéndum... Y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, en el que una parte de la ciudadanía le quiere imponer a los demás lo que no están de acuerdo con ello. Los españoles somos todos iguales en derechos y obligaciones. La soberanía nacional es de todos los españoles y no de una parte. Y, por lo tanto, querer dialogar sobre lo que es ilegal e inconstitucional es un engaño. Es un engaño, señoría. Podemos hablar de muchísimas cosas, siempre dentro del respeto a la Constitución y dentro del respeto a las leyes. Ahí nos van a encontrar siempre, intentando defender ilegalidades, inconstitucionales constitucionalidades nadie debería estar y es los que lo, se ponen del lado de la ilegalidad necesariamente se encuentran con los tribunales con las sentencias y con las condenas que nuestro Estado de Derecho establece para los que incumplen las leyes muchas gracias muchas gracias señor ministro pregunta para el señor ministro de Hacienda y...